Soy Cintia la cantera soy periodista y ahora mismo estoy trabajando con un grupo de chicas llevando todo el tema de la identificación de los detenidos y desaparecidos a raíz de las protestas del 11 de julio en toda Cuba. Libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad! El mismo domingo por la noche, 11 de julio, cuando vimos las protestas, empezaron a salir los primeros reportes de desaparecidos y detenidos que bueno, eran las personas más conocidas, las que normalmente sufren vigilancia, acoso, policial, Héctor Luis, Luis Manuel y a partir de ahí decidimos hacer un listado para poder identificar todas esas personas y después poder tramitar algún tipo de, de la ronda se tramite legal, con cuál y tal y entonces decidimos hacer un listado y eran 20 personas, 20 detenidos desaparecidos que eso fue creciendo muchísimo a medida que el listado se hizo viral y hoy en día, hoy cuando cerramos habían 537 personas bueno, cuando llevábamos tres días, dos, tres días trabajando con el listado, nos dimos cuenta de que necesitábamos verificar los datos que teníamos en la lista. ¿Qué pasa? Eh, nosotros reconocemos y siempre lo decimos que tuvimos un, al principio algunos errores en, la, en el listado, detenidos, personas que reportaron como detenidos y que simplemente estaban incomunicadas precisamente por todo el muro de silencio que hubo a partir del corte de internet. Y bueno, son personas que después supimos que simplemente estaban en sus casas y decidimos eliminarlo de la lista. Entonces a partir de ahí nos replanteamos eh, llevar un proceso de verificación y creamos unas redes de amistades, lanzamos la convocatoria por diferentes grupos y preguntamos quién quería ayudarnos, quién se brindaba, las demás chicas también buscaron en sus redes de amigos y así se fueron eh, sumando personas, eh, yo no diría que esto es un proyecto, simplemente una iniciativa que estamos llevando y que va a durar bueno, el tiempo que, que se sigan los reportes. A partir de ahí eh, simplemente repartimos los, los, los nombres por, de detenidos por, por el listado simplemente las demás personas van verificando, contacten con los familiares, revisan sus perfiles, revisan si la persona en serio, insiste, eh, si, si son reales sus datos, eh, contacta con los familiares para preguntarle sobre los últimos estados, si en realidad estuvo detenido, si en realidad está desaparecido y a partir de ahí no solamente se verifica que la información que tenemos en el listado público es real, sino que también se verifica y, eh, el, el último reporte de esa persona, por ejemplo si fue trasladado o a sea, alguna prisión específica o si fue liberado o si está bajo algún proceso y cuál es el cargo que se le está imputando. Bueno, para todas esas personas que tienen algún familiar detenido o desaparecido, mi mensaje siempre va a ser que lo reporten. Que lo reporten todo el tiempo, porque ¿qué pasa? Hemos dado con casos de amigos que han reportado a sus amigos o detenidos que han reportado a sus compañeros de celda en alguna prisión específica y a través de ese listado los familiares han dado con el paradero de esa persona. Entonces por eso sobre todo es que nosotros aceptamos a que sí, a que repoten repoten todo lo que puedan porque además también eh, si bien este listado, eh, esta iniciativa no empezó con el objetivo de dar un registro sino de darle información a los familiares de dónde estaba su gente, hoy en día es un registro de lo que sucedió a partir del 11 de julio y, y nada, es un registro de todo lo que ha sucedido también durante toda la semana porque los arrestos no, no finalizaron el propio domingo sino que siguieron todo, durante toda la semana hasta el día de hoy.